Andrés Navarro manifestó que dentro de los retos y desafíos del Ministerio de Educación están contemplados diversos aspectos de orden primario para continuar el proceso de modernización y calidad en los centros educativos del país. Bueno, estamos ahora lanzando el, el programa eh, intensivo de recuperación de infraestructura escolar en todo el país.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 ...que nos va a llevar a las zonas más vulnerables del territorio para reforzar las estructuras. Asimismo, tras ser abordado sobre la situación de los centros educativos Julio Plata y Eugenio María de Hostos... ...en la provincia de Buarte, expresó que el levantamiento contempla constatar la situación. Esa, tanto esa como otros centros educativos están dentro del plan de intervención. También se refirió al almuerzo escolar, afirmando que la República Dominicana ha un proceso de transformación. El desayuno escolar es un servicio que es perfectible... Cada día tenemos que mejorarlo más, pero la República Dominicana tiene uno de los sistemas más sólidos de suministro de alimento en las escuelas. Hay que Para que eh, eh, se eh, sepa, tenemos más de 3.500.000 raciones que se distribuyen cada día en unos 7.000 centros educativos. Imagínense, el margen de error que puede tener eso es muy mínimo porque es de vez en cuando que hay algún tipo de problema, pero además... El presidente Danilo dispuso que en vez de que sea una gran empresa que supla el desayuno y el almuerzo, que sean productores locales, microempresas, tenemos cerca de mil microempresas distribuidas en todo el país. NTN, Joanny Paulino.